Eh, buenas tardes, mi nombre es Jaime Vaquero, alumno de Coreco School y voy a presentar mi proyecto de final de Bootcamp. Eh, dar una pequeña introducción, entraremos al desarrollo y terminaremos con unos comentarios. Eh, mi objetivo era entrenar una red neuronal que detectara las, las emociones en, en vivo. Eh, Luego eh, el desarrollo lo, lo divido en tres partes, que son pues, lo que es todo el tema del dataset, de la limpieza y la preparación de los datos. Después la creación, eh, compilación y entrenamiento del modelo. Eh, y la última sería pues, la exportación y la puesta en marcha de la, de la interfaz. Y finalmente, pues terminaremos con, con unas observaciones, que son, pues, mejoras, cosas que, que creo que se pueden hacer y, y agradecimientos. Eh, entramos en el desarrollo. entonces eh, El dataset que he utilizado está en Kaggle. Es el Fer 13 de Facial Expression Recognition, eh, el cual tiene pues, casi 40.000 imágenes y que están bastante mascaditas, bastante preparadas. Eh, tienen una dimensión, eh, ya es un parche de, de la cara y cuando... Descomprimes el archivo, pues son dos, dos, dos columnas eh, con, pues, con, con una dimensión donde están los píxeles Y la otra con, con, el, con el label ya, ya, ya puesto eh, Sí que había que hacer alguna limpieza Y bueno, pero, pero, pero no mucho eh, En cuanto a los modelos eh, he, he probado dos eh, uno una, una red neuronal que de aprendizaje profundo en Keras Con varias capas de convolución Con el COM2D y otra con un modelo preentrenado con la MobileNet V2. Eh, bueno, eh, en la MobileNet no entraré mucho en detalle, porque al final, eh, a, a la hora de entrenarlo y de hacerle luego el test, me daba una precisión eh, menor, eh, para mi sorpresa, que la, la, la capa de convolución hecha en Keras. Eh, entonces, pues bueno, comentar lo que, que, que se hizo y que al final pues, nos, nos quedamos con este, que es en el que voy a entrar. Eh, la... Eh, el modelo, este modelo de Keras pues, se compone de varias capas de convolución 2D a las cuales después de cada una les vamos añadiendo unas capas de normalización pues, para mejorar el procesamiento de la velocidad de los datos después eh, le añadimos eh, capas de pooling también para seleccionar pues, eh, bueno, para reducir el número de datos y seleccionar los más importantes, o sea, los de mayor peso eh, con lo cual mejoramos el propio entrenamiento y también se reduce un poco el, el, el overfitting Después se le añaden eh, también eh, capas de dropout para eh, desactivar eh, ciertas neuronas al azar y que también nos reduzca ese riesgo de, de, de overfitting de, de, del propio modelo. Terminamos con, con una capa flatten para de, pasar todo a una dimensión y que se pueda haber una comunicación entre las capas convolucionales y, y la capa eh, de clasificación, que sería pues, la capa final dense, que es la que nos va a dar nuestro, nuestro output, nuestra salida. Eh, ah, perdón, no lo he comentado. Eh, nada, en el train eh, me daba una precisión muy alta y en el test, pues bajaba bastante. Esto, en mi opinión, creo que puede ser parte por overfitting y parte por eh, el número de datos y, y la calidad de los datos. Eh, aparte, luego de, de, de poder cambiar parámetros, añadir, quitar capas eh, e ir probando con más cosas. Eh, hasta aquí todo bien. Y, y me encontré con... Tuve muchos problemas en el desarrollo de mi proyecto, dado que yo me ofusqué en intentar hacerlo en, en, en Windows, en mi PC, y no logré eh, pues nada, hacer toda la instalación de, de, las, de las controladoras. Eh, entonces, por eso lo hice en Google Colab eh, lo que es el modelo de entrenamiento. Pero claro... Eh, luego me dije, ¿y ahora qué? No? Eh, ya lo tenía hecho, ya me lo he descargado y dije, dice, ¿y ahora qué hago? No? Como, como en Core nos gustan los perritos, pues por eso pongo el perrito. Eh, y, y entonces me sirvió de mucha ayuda mi compañera Cadi, la hija, la cual dio con una, para mí, grata solución, que era TensorFlow Javascript. Eh, entonces, Indagué en eso, indagué eh, en el canal de YouTube que también propuso de Ringatech en el repositorio de GitHub y la verdad que súper fluido, súper bien y, y súper fácil. Eh, una vez que ya estaba el, el modelo hecho, se, um, pasábamos a instalar el TensorFlow Javascript, eh, creamos una carpeta de salida donde guardábamos con, con, con este código eh, eh, nuestro modelo convertido eh, y luego creado ese modelo lo, lo descargamos y lo guardábamos en una carpeta de, de nuestro pues de, de nuestro usuario de, de, de Windows eh, en, el mismo, perdón, en el mismo modelo eh, creamos el archivo html que va a contener el código para poder eh, pues ejecutar la cámara y, y que y que lea nuestras emociones este código eh, ahora lo, lo enseñaré rápidamente pero una vez hay, todo hay que decirlo, no es, eh, es, es, fue un copy paste y cambiar solo lo que es la parte de, de, del nombre del modelo. Eh, pero bueno, utiliza un face detector de, de, de TensorFlow y luego nuestro modelo para clasificar las, las emociones detectadas. Esto es un, un vistazo rápido de, del código, donde eh, se puede ver la, la lista con las emociones eh, y aquí donde carga nuestro, nuestro modelo. Eh, y, pues, este sería el resultado final. Para poder hacerlo, eh, había que, hay que habilitar una, una, un comando, bueno, una, la Experimenta Platform eh, Features de, de, del browser de Google. Hay que habilitar esta opción para poder usarlo. Eh, una vez que ya lo tienes, pues, ejecutas este comando para abrir un, un servidor local en tu ordenador y cargar en esa ruta el, el archivo HTML. Y, pues, ya se... Aceptas la, la cámara y podemos ver que eh, funciona mejor con, con, con unas eh, emociones que con otras. Por ejemplo, la, la, la que mejor funciona también es porque tiene más datos, es la de la felicidad. Pero bueno, en general, eh, básicamente las, las detecta bastante bien. Y, y ahí está el, el GIF que hice. Y finalmente, pues un poco lo que he comentado, la distribución de los datos se podría mejorar para, para mejorar las predicciones... Eh, añadir más datos, eh, probar con nuevas capas y nuevos parámetros y también me ha quedado la, la, la espina de prepararme todo el entorno para poder hacer el, el script y desde, desde pues vamos ver, en Python para poder hacer, porque me queda con las manos de hacer el multiprocessing que, que, que vimos en clase. Eh, y, y bueno, finalmente agradecer a, a mis compañeros eh, lo primero y después a todo el equipo de Core, que sois fantásticos y, y bueno, y en especial a, a Dani, que es con quien más trato he tenido y el que más me ha ayudado y, y que pues por supuesto me ha tenido que soportar.